El cantante y compositor Maluma desata la polémica en las redes sociales subiendo una foto en pijama. La foto tampoco suele ser la habitual a la que Maluma suele compartir con sus fans. El soldadito galáctico se hizo la foto descalzo y por lo que se observa en la imagen recién salido de la ducha. Claro, después de una batalla en el espacio, tocó un baño. A muchos de sus seguidores les fascinó verlo en pijama, pero para otros no fue más que un acto infantil Y según ellos, la idea fue originar polémica con su vestimenta. Eso sí, la foto en poco tiempo consiguió más de 900.000 me gusta que actualmente va por el millón comentarios graciosos y como no otros burlándose del cantante ¿cuál será el próximo pijama de Maluma? se pasará al lado oscuro. Vamos a por la siguiente noticia, el todopoderoso Olmairi nos deja con la noticia de su particular forma de despedir a Ray Laer, uno de los miembros del equipo del cantante, lo despide de la manera más humillante, subiendo a su historia de Instagram el vídeo del momento en el que lo amenaza y acusa de ladrón de haberse aprovechado de la fama del músico. Elson o mejor conocido por Elson la voz con peso, que también era miembro del equipo y digo era porque Olmairi anteriormente lo había despedido similar a Ray, que deja junto al vídeo un mensaje como este. Entonces dime, ray la R. Eres tan zángano que te metes en mi insta y empiezas a comentar y roncarme, sacando cara por este otro estúpido Olmairi, Y ese cabrón te humilla así, o sea, en serio, cabrón. Y lo más cabrón es que hasta al frente de tu mujer, wow, no sé cómo carajos esa mujer está con un sanganoide como tú. Si ronca, aguanta, aguanta. Olmairi abusa de la situación y deja que todos conozcamos cómo es en realidad su manera de ofender y avergonzar a una persona. Este cabrón que ustedes ven ahí está votado desde hoy por estar robándome. Así que ya saben que el que me robe va votado. Y si dice algo le doy una galleta, para que sepa. Ponte oral, llorar, señala la cara. Para cabrón, tú no estás llorando porque te partí, Señala la cara, cabrón. Dilo, dilo por qué te partí. Tú no me estás, tú no te estás ahora disculpando, pues habla. Ese cabrón, mientras estuvo en Capestrano, dos semanas, estuvo jangueando en Los Ángeles. Él nunca tiene chavo, pero está, ya tú sabes, papi, disfrutando en la película. Entonces vengo a Los Ángeles a hacer dos pares ninguno de los dos pares se dan. Entonces, llenan los lugares con mis fanáticos, llenan la discoteca completa y no quieren pagar. ¿Y quién es pana de la gente que no quiere pagar? El pana aquí es el pana. Mi gente, ¿ustedes saben el tipo de persona que yo soy? se la paso a todo el mundo, me entiendan, a mí no me importa la gente, yo por me gana lo que les dé la gana y sean felices. Pero ya cuando están tratando de afectar la estabilidad de uno, me pues pasa nada, este, a través de este medio quiero aclarar que Almari está bien. Él está con Custom en Filadelfia, todos los que están preguntando si lo asaltaron y todo eso, nada de eso es cierto, él está bien, incluso todos los que también quieren comprarle pasaje, él tiene un pasaje comprado, él iba a ir para Puerto Rico hoy a las 6, pero están pasando una situación a cuestiones de los medicamentos de él, que no se los llevó con él para el viaje que tuvimos ahora este fin de semana, pero nada, gracias a todos los colegas, a todo el mundo, entiende, ahora mismo estoy aquí con la mamá de él. Está todo todo bien y nada, todo el mundo, sabe Te lo pongan en oración, no, tanta, no digan tantas cosas, porque dicen muchas cosas que no es, apóyenlo y, y en verdad vamos para arriba. Y como les dije, él está bien y va para Puerto Rico. Oye, para todos los fanáticos ya quiero decirles que ayer Mary está bien, ya yo hice todos los procedimientos que teníamos que hacer para que lo pudieran aquí ayudar. Eh, nada, a los que están hablando mierda y diciendo un montón de estupideces, si usted no sabe, mi hermano, en general. ¿Me entiende? No hable sin saber Porque aquí, aquí nadie nada, más, más, más, más que nadie sabe lo que está pasando Yo soy el único que soy lo que está pasando Aquí, yo estoy corriendo con todo ¿Me entiende? Y todo el mundo está encima de mí, por favor No opinen, aquí lo que necesitamos es Ayuda, nada más, por favor, eso es lo que te pido Ya gracias a Dios todo está bien Cualquier duda, comuníquense que se a Y por último, Daddy Yankee no puede estar más orgulloso de estas dos nadadoras olímpicas que bajo el agua bailan al ritmo de dura, uno de los temas más famosos del cantante. El vídeo ha alcanzado el millón de reproducciones y felicitaciones a las dos mujeres colombianas, ya que el cantante lo reposteó en sus redes sociales. Mónica Saray Arango y Estefanía Álvarez han querido mostrar su rutina de entrenamiento acompañada de una coreografía que las mismas han inventado para la canción. Daddy Yankee cuelga el vídeo en sus redes sociales y deja este mensaje. Muy dura su rutina cuelga. El reto de hacer un baile con el tema ya va siendo mundial y muchos famosos han sumado el desafío. Te invito a que nos dejes tu opinión sobre estas noticias, te suscribas a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo.